Aquí vamos a explicar eh, cómo sacar llaves más eficientes en los portales. Bueno, vamos a necesitar de estos portales, de estos que están en esta línea recta, ya tres llaves para poder enlazar correctamente. Yo voy a estar explicando más o menos, eh, no, más o menos no, voy a estar explicando cómo enlazar, vamos a empezar sacándole llaves. Primero es señalar el portal, Lo no tengo llaves, como vemos acá, lo hackeamos con glifos. Que siempre me da así si. Necesitas el de más, no lo hice anteriormente, será el de complejos. Es costumbre mía siempre hacerlo así, porque por tercera persona. Inside. Miren, lo que se trata de hacer es esta línea recta: XMP. Los, los portales que se han utilizado para los difíciles, no si no los se puede usar aquí. Se puede usar, una pues, no nada esa batería. Se puede usar, pero para términos no lo voy a usar porque se complica un poco el, los términos de empezar a utilizar todos los demás. Entonces, es mejor solo utilizar los de la línea, la línea recta. Yo, hackeamos que le damos más para que nos dé llave, entonces, algún día, alimentar el camino, ok, el diario, la jornada. Resonator. ¿Sí? Y así vamos a seguir haciendo hasta sacar las tres llaves de estos portales. No vamos a tomar un video porque básicamente es la misma vaina en cada portal, entonces no es necesario. Cuando tengamos ya las llaves listas video.